¿Qué pasa con el tema de los combustibles? Pablo, bienvenido al noticiero, bienvenido al mediodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, buen mediodía para todos los mendocinos. Eh, preocupa el abastecimiento de gasoil. Es por ello que estamos recorriendo distintas estaciones de servicio y es por ello también que nos vinimos hasta Luján de Cuyo, Ruta 40, casi llegando a Ruta 7, ¿sí? ¿Qué está pasando en esta IPF donde estamos ubicados? Bueno, te lo vamos a contar, porque nos estaban diciendo muchos choferes en el lugar que llegan, cargan y se van, que hay preocupación porque esta es la última estación de servicio, chicos, ...en donde pueden cargar justamente gasoil antes de llegar a Uspallata, ¿sí? Esta es la última, si se confían quizás llegan a Uspallata y no hay gasoil en el lugar... ...por lo tanto tienen que sí o sí cargar aquí. A muchos choferes, ¿qué les ha sucedido? ¿Qué los han comentado? Que hasta las 6 de la tarde cargan en este lugar y por allí tienen que esperar... ...desde las 6 de la tarde, escuchen este horario, hasta las 7 de la mañana del otro día... Esto nos cuentan los choferes, repetimos, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día para poder volver a cargar. Que esta situación se viene produciendo hace aproximadamente un mes, ¿sí? Gasoy, entonces que está en falta. 50% aproximadamente es lo que está llegando de gasoil, a diferencia eh, de otras oportunidades, cuando funcionaba correctamente. Los camiones cargan en este lugar. Sí, cargan en la estación de servicio. ¿Y saben cuántos camiones venían? Cuatro o cinco, nos dicen, en el lugar están llegando dos. Los eh, eh, perjudicados son los choferes de camión que incluso en otros lugares nos cuentan han tenido sobreprecios de gasoil. Eso también está sucediendo. Pero lo fundamental es no quedarse justamente sin. El gasoy un 50% menos de venta, nos dicen los choferes. El último aumento, recordemos que se dio el mes pasado, hasta ahora no hay información de nuevos aumentos. 20000 litros descarga un camión aproximadamente en la estación. Si cargan 500 litros aproximadamente algunos camiones, no todos cargan esa cantidad, solo alcanza para 40 camiones. Claro. ¿Qué ¿Hay algún pasa quizás si con el que podamos eh, claro. hablar? Vamos a ver si podemos hablar con algún chofer de camión que esté aquí por la zona. A ver si Porque hay les repito, que ellos llegan y se van. A ver vamos a ver. Justamente. El señor nos decía, "No, a mí no me saquen, por favor", pero va a sí. ser valiente en cámara, señor. <risa> <risa> brevemente, brevemente. <risa> buenos, días, buenos, días. buenos días. Buenos días. Se animó nomás, eso es eh, importante. Sí, bueno, <risa> está bien. Señor, ¿cómo viene el tema del gasoil? Hay preocupación en todos lados. ¿Usted tuvo problema en qué lugar? No, no, el gasoil hay. Lo que no hay es el gasoil común. El Infinia, por ejemplo, hay, pero te dan una cierta cantidad, ¿viste? Por ejemplo, de Bahía para acá te dan claro, de, de claro, de 100, pero 150, no de, 100 de 200. ¿Qué significa que te den un trastorno. Porque imagínate llega, llega a la fila, ponele que tenga 10 camiones. Perdés una hora y que te den 100 litros para hacer cuánto, 200 kilómetros. ¿Ha encontrado sobreprecios en algunos lugares, no, no, modificación no, no, de precios? Porque nosotros usamos, ¿cómo se llama? La tarjeta. Tenemos cuenta corriente. Bien. Con IPF, ¿viste? ¿Se ha quedado en algunos viajes sin gasol? Y ahí, justo. Justo. Casi llegando con lo justo. Bien. Llegando con lo justo. Por ejemplo, acá llenamos. Bien. ¿Aquí no tienen cupo no. en Mendoza? No, no, acá no. Acá no tenemos... Acá no hay restricción, mejor dicho. ¿Es real la preocupación de cargar sí o sí en este lugar porque no saben si en payatas van a tener? Y lo que van para Chile, sí, ¿viste? se tienen que asegurar. Porque imagínate que vos salgas medio justo y llegas a Uspallata y no hay gasoil. O te dan 100 litros, no hacen nada. más que esté esta situación pasando, las empresas igual los mandan a trabajar, ¿no? Y mayormente, ¿viste? Que eso es, es relativo, ¿viste? Porque si no hay gasoil no te podés mover. Es como todo. Sí, Noelia, te escucho. Eh, quería ver si le podías preguntar a él qué tramo cubre, es decir, entre qué localidades tiene que moverse, qué transporta y en qué lugares, por ejemplo, si ya le están vendiendo con cupo sin alternativa. Me pregunta Noelia, ¿qué tipo de traslado realiza? ¿Qué transporta? ¿De bueno, qué lugar a qué lugar? ¿Y en qué lugares están solicitando cupo o restricciones para cargar? No, mira, nosotros tenemos trabajo fijo, ¿viste? Por ejemplo, eh, nosotros llevamos líquidos especiales. Por ejemplo, yo voy a la coca, llevamos el gas de la coca. Eh, los muchachos, compañeros míos, andan con oxígeno, ¿viste? Eso es más, es, más, es más restringido, ¿viste? Pero mayormente cuando vos llegas con una cosa así por ejemplo, con oxígeno, con una cosa que es imprescindible, eh, te echan gas hoy, ¿me entendés? Pero tenés que esperar. Esperar. Sí o sí. Bien. O sea que la preocupación está, amigo, ¿a usted le pasa exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Y en qué lugar están teniendo complicación o cupos para cargar? Y generalmente donde está fuera de la refinería, para el lado de Bahía, alvear, eh, ya te entran a restringir todo el combustible. ¿Le ha pasado tener que quedarse sin gasol? No, no, siempre con lo justo porque los quedamos hasta que, hasta que carguemos. En la semana que viene podría llegar a haber un paro generalizado. Eh, ¿Ustedes están preocupados por la situación, digo, como chofer, como trabajador? Y a todos los preocupa porque esto es nosotros, eh, más nosotros que transportamos petróleo y estamos en, en el tema. ¿Pablo traslada? Petróleo. petróleo. ¿Y siempre hace ese viaje a Bahía? Y uh, No, nosotros tenemos uh, Neuquén, uh, Río Negro, uh, los todo lo que es yacimientos. Pablo. Sí, Sergio, le voy a colocar el auricular justamente bueno. para que nos pueda escuchar el amigo, a ver si nos puede escuchar ahí y a ustedes también. Bueno, ¿cómo le va, a Sergio? O sea, ¿no? Le a Sergio Suárez y Noelia Nieto. Bueno, consultarle eh, cuánto están pagando... Buenos días, Gustavo Funes lo saluda. ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el mediodía de Noticiero 7. Consultarle cuánto están pagando el litro de gasoil en la provincia, las diferencias que hay en otras rutas del país, y con cuánto están llenando un tanque hoy promedio. Nos... Nosotros no tenemos problema en ese sentido porque nosotros usamos tarjetas de IPF en ruta. O sea, el valor siempre es el mismo para el, el transporte de nosotros. El ¿Cuánto paga vale el litro? Generalmente no, so... no sé, no sé porque eh, tienen otros precios por ser mayoritarios uh -huh. ellos te entiendo. No, no tengo ni idea el precio que es eh, La IPF en ruta tiene otros valores No te, no, no te sabría decir específicamente el, el valor eh, Y bueno, el, el problema es que como son los cupos que hay para todos lados y bueno, nosotros, gracias a Dios, eh, con, alcanzamos a dar la vuelta y volvemos a cargar acá al Mendoza. Pero les alcanza un tanque para, para completar el, el recorrido. Eh, le agrego un dato ahí a, a Pablo también, sí, no sé. que ya lo están titulando los diarios a nivel nacional. Eh, las internas políticas y la ausencia de la ley de presupuesto está sumando un punto más a esta crisis del gobierno, Pablo, con la diferencia que hay entre la cámpora, el gobierno de Alberto Fernández, y las petroleras Algo que está titulando ahora Infobae Un problema que se viene Según lo que están comentando allí los transportistas de carga Y la situación para algunos es tranquila Pero lo que puede llegar a pasar en días más Gustavo, ¿Usted qué tramo cubre? ¿Entre qué localidades se mueve? Nosotros hacemos Mendoza, Catriel Oeste uh -huh. Bien, ¿Y van y vienen en forma constante? Hacemos yacimiento digamos? a yacimiento Sí, permanente bueno, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable. Pablo, que tengan un buen día. Igualmente, Pablo, muy es muy interesante lo que nos gracias. están gracias. contando. Es Porque el día ellos a día. que están todo el tiempo en la muy calle saben muy bien cómo y... es. Claro, y es el día a día, y nos acaban de decir, nos ha sucedido no quedarnos sin gasoil completamente, pero sí llegar casi con el límite, al límite, ¿sí? De estar eh, peligrando quedarse en plena ruta sin gasoil, ¿sí? de eso estamos hablando. Nos decían aquí justamente muchos transportistas, en este lugar en Mendoza no nos han puesto cupo, pero eh, tenemos miedo que ocurra porque en otros lugares eh, está sucediendo 100 litros, 200 litros, mm. y para un camión 100 litros o 200, realmente es muy poco, teniendo en cuenta que la mayoría carga casi 500 litros de gasoil. ¿Hay otras Esto cuestiones? Esto es lo que está sucediendo en Mendoza. Hay otras cuestiones que me parecen interesantes, Pablo, y que te las contaban y las vamos a tener en cuenta. Por un lado, la cuestión de la mercadería que transportan. Ellos decían, por ejemplo, yo transporto oxígeno, te decía uno de los choferes. Sí. Bueno, en ese caso es un insumo básico, clave, con lo cual tratan siempre de cargarles en las estaciones de servicio, cueste un poco más o un poco menos. La otra cuestión básica, me parece, es también observar que son clientes que tienen cuenta corriente, se manejan con una tarjeta distinto es, y lo hemos hablado con los estacioneros ya en varias oportunidades, aquellas personas que tal vez cargan al día y hacen un transporte que tiene que ver más con la ciudad o, o moviéndose en tramos más pequeños. Estos camioneros que lo hacen en ruta y que se mueven de provincia a provincia, manejándose con cuenta corriente, bueno, tienen tal vez otra situación. Un precio diferencial. No solo eso, sino que les cargan siempre. Un precio distinto. Que tienen prioridad. Que tienen prioridad. Exactamente, un precio distinto. A ver, vamos a ver si podemos hablar con este chofer. Le hago una consultita. ¿Ha tenido, estamos en vivo para Canal 7, ¿ha tenido algún problema con el gasoil, abastecimiento? No, no, gracias. Bueno, no. por ahora todo normal. Todo bien, ¿sí? ¿Tú en algunos lugares para cargar hasta 100, hasta 200 litros o puede cargar lo que necesita? Nosotros trabajamos local, acá, viste, no tenemos problema. trabaja aquí? ¿Qué, ¿Qué traslado realiza, por ejemplo? Sal. Sal, sal para más distribuidoras, sal que Hasta el momento no, no ha tenido problema. Ningún, ningún problema. La verdad que acá siempre tenemos. Acá por lo menos tienen. Bueno, eso es importante. Y algo más que les quiero destacar, chicos. Eh, pregunté también en la estación de servicio si tienen combustible, si eh, han tenido falta de nafta, si han tenido falta de Infinia Diesel. Eh, por el momento... Tienen combustible, sí, en la estación de servicio. Están eh, eh, con el abastecimiento necesario por el momento, pero no saben cómo va a estar la situación si se llega a generar este paro del que se está hablando a partir del día lunes próximo. Sí, bueno, veremos claro. con el correr de las horas, ¿no? Antes que te despidas, recién hablábamos con Noelia. Las petroleras están reclamando al Gobierno Nacional una desgrabación impositiva para el combustible que estaba prevista en el proyecto para este año, que fue rechazado en el Congreso. La parálisis de gestión por las diferencias con el kirchnerismo duro complican una solución. Es lo que están reclamando las petroleras al gobierno nacional. Las diferencias entre el gobierno nacional, por un lado la Cámpora, por un lado Cristina, por el otro lado Alberto, están complicando también un punto más la situación del combustible en todo el país. Para que se vaya entendiendo todo esto. ¿Algo más, Pablo? Es así, es así, Sergio, y bueno, se nota en la preocupación generalizada está en todo el país. Los choferes llegan al lugar y no saben si van a tener o no gasol. Por el momento hay... Es lo que nos acaban de decir, lo acaban de escuchar también ustedes por palabra de ellos, pero sigue estando la preocupación porque en cada lugar que visitan, en cada lugar de carga, tienen que estar viendo si hay o no hay gasoil. Realmente es preocupante la situación. ¿no? Esperemos que esto se normalice con el correr de las horas, con el correr de la semana. Sergio, nosotros les estaremos informando, obviamente. Gracias, Pablo. Hasta luego.